¿Qué es una declaración jurada de terceros? Bueno, lo que es esto es, um, en mayoría, se, se usa para poder comprobar que sí hay gente que conoce tu, de tu relación, porque mucha gente a veces no tiene, uh, por, por decir, cuentas bancarias juntos cuando se casan en diferente país, porque el, la pareja, por ejemplo, vive en México, por decir, y, y no tiene cuentas bancarias o cuentas de seguro juntos. Um, si no se puede comprobar que tienen una relación en conjunto así si piden una declaración jurada de una tercera persona que puede ser un testigo de tu de tu relación por toda la relación un testigo de tu matrimonio um, si se va frente a un notario a firmar esto y básicamente pues sí si sirve como como pruebas de tu relación que alguien o la gente sabe de tu relación con tu pareja o sea es un elemento extra así de es. evidencia de la relación de evidencia sí es perfecto o sea un testigo